Lo Heavy presenta esta versión personal de Prendelo y Mátalo. Es que yo ando con los míos, y a ti de Dublín. Porque si ellos quieren falla, y aquí no se falla, baje con lo mío va que brinque en la malla. Prendelo y mátalo, y mátalo, y y No te sofoques, date boca con los tigres cuando cruces por mis bloques. No te equivoques, tampoco te aloques. Te quemamos como gomes y te tiramos en el monte. Y enciendo un blog. Mientras voy montando rimas, soltando callejones para osear en la avenida. Te bajamos el la estima, mi pecho provoca clima, te lastima la sustancia. Es que Mira, yo ando con los míos, uh -huh. red palmas de tu lijo. Porque uh -huh. si uh -huh. ellos quieren, falla y aquí no se falla, Caje con lo mío para que brinquen la malla. Prenderlo y mátalo, prenderlo y mátalo. Prenderlo y mátalo, prenderlo y mátalo. Prenderlo y mátalo, prenderlo y mátalo. prendelo y mátalo, prenderlo y mátalo. de mi abuelo. No me hable de calle, que en esto es una volanta. Grabándose fue la luz, llama a Willy, prendo la planta. El loco uno tiene, a las mujeres la mujer le encanta. El voltaje de mi boca, tus oídos no lo aguantan. Bienvenido a este barrio donde no entra los gusanos. Donde tiene que fumar pa' tu sentirte bacano. A palomos como tú en la calle Lo relajamos, te rolamos, te prendemos, así de fácil te matamos. Es que yo ando con los míos, ready de tus hijo. Porque si oh. ellos quieren falla y aquí no se falla, baje con los mío pa' que brinca. Prenderlo y mátalo, y mátalo, prenderlo y mátalo, prenderlo y mátalo, no, no, prenderlo y mátalo, no, no, prende, y mátalo, prende, y mátalo, prenderlo y mátalo, prende, y mátalo, prende, y mátalo, prende, y mátalo, prende, y mátalo, prende, y mátalo, prende, Haciendo entrar letra mayúscula botón universal Soy bastante bestial, asesino lirical Con un flow aéreo, pero no posar la rabia de mi labia Te causa derrame cerebral brinque la malla